y podemos acabar incluso hasta en Plata España tenéis la palabra compañeros ánimo que el primero es el que siempre gusta. allá abajo Que, que la empresa lo tiene todo tramado y pensado la empresa tiene sus números y no quiere ofrecer nada no quiere entrar en nada no quiere entrar en las condiciones mínimas que pueden hacer mejorar nuestras condiciones laborales condiciones sociales, condiciones como ciertos colectivos que están discriminados totalmente son los colectivos olvidados están los compañeros de la jornada parcial que los tienen ninguneados realmente ninguneados la empresa no entra en la labor de que estos compañeros, aquellos que quieran pasar la jornada completa, puedan acceder a la jornada completa. Eh, les hace hacer jornadas eh, completas, les hace hacer jornadas de dos horas. No les informa de cuándo tienen que, por ley, porque a los compañeros de parcial les tienen que informar por ley, de todos estos cambios. Eh, para luego, en la negociación, atreverse a decir que los trabajadores de transportes de Barcelona... El que no llega a final de mes es que no sabe administrarse. Yo le digo que quizás no pagan lo suficiente para que estos señores puedan administrarse. Eso por un lado. Tampoco ha entrado a tratar puntos tan importantes como el desplazamiento. Está clarísimo que en todos los trabajos todo el mundo empieza y acaba en su sitio. Nosotros aquí tenemos un, un, un gap, tenemos un handicap en el cual tenemos que empezar en un sitio y acabar en otro sitio. Le hemos pedido a la empresa que de una vez por todas hacer que lo máximo posible los servicios, los puntos de relevo a la cochera, como eso no es posible ese tiempo tiene que valorarlo, de alguna manera no entra en razón tampoco, no quiere valorar ese tiempo que todos usamos y que todos perdemos y es perfectamente un tiempo tangible porque realmente lo estamos utilizando el tema de los partidos no quiere entrar en, en valorar un partido una persona tiene que estar tirado por ahí en la calle con cuatro euros que le da ni para comerse una hamburguesa no ha querido entrar en eso. No quiere entrar en, en temas sociales de ningún tipo. Tiene sus números cerrados y se cierra en eso. Le hemos pedido recuperar el poder adquisitivo. Quiere una empresa sostenible. Quiere una empresa que los trabajadores demuestren que el sistema es sostenible. Yo les digo, ¿y la dirección? ¿Es una, una empresa con una dirección sostenible? Ese ayuntamiento que dice, y fanfarronea que dice que se han bajado el sueldo. Que se han bajado un 40% el sueldo. Vergüenza daría que tuviera que cobrar 166.000 euros como tenía que cobrar. Vergüenza daría. Y no solamente no les vale con eso, sino que meten a una persona más. Y aparte para esa persona le meten un asesor. Yo digo que con esas personas hubieran cubierto perfectamente las necesidades de esos compañeros que lo están pasando realmente mal, que son minoristas en algunos casos. Y no lo quieren ver, la opinión pública lo tiene que ver. Eso de entrada. Estamos aquí realmente para demostrar que nuestras condiciones de trabajo hay que defenderlas, ahora y en el futuro. Precisamente es lo que se avecina en el futuro. La precariedad, los contratos, aquellos compañeros que entran tienen la gran suerte de entrar en la empresa. Pero no piensan que tal vez pues no serán fijos. Estarán X tiempo y a, y a la puta calle. Hablando mal, a la puta calle. Cuando en convenios anteriores se cerraba ...que esos compañeros, sí o sí... tarde o temprano pasarían a contratos indefinidos... ...aquí se ha permitido que todo esto suceda... ...han intentado quitarnos la antigüedad... ...han intentado quitarnos un montón de cosas... ...y sinceramente, esto no podemos consentirlo... ...tenemos que hacer un esfuerzo y a partir de ahora entre todos... ...arrimar el hombro y remar en este barco que es nuestro barco. ...porque si no, nos mojarán la oreja... ...realmente nos mojarán la oreja... ...y tarde o temprano... Seremos un colectivo, o una empresa, perdón, con un trabajo precario realmente. Gracias. Bueno, yo os voy a exponer dos o cuatro cosas. Sencillamente, como vivido en una empresa que sobre todos, eh, por mentiras, para y a cambio el que la ha recibido ha tenido que firmar no un montón de papeles un montón de cosas para tenerlo bien sujetos que no se trata que, te la, que la pasa solo los demás no hemos, se ha ganado un juicio el otro de Navidad que nadie ha dicho nada también se está perdiendo cosas que ganarían ¿no? vale Cada año una cosita menos y juega, fuera, y nadie se ha dado cuenta y eso es otra cosa que la empresa va intentando meter o sea vivimos en un mundo desde luego los 90 este, en mi caso vale están cogiendo un tío a servicio entero, le están partiendo el servicio. A mí me ponen a las 6 de la tarde y ese hombre viene, a hacer o sea, yo voy a hacer a este hombre y ese hombre se va a la de maniobras. Ese es servicio para que no se está haciendo con el dinero público de la gente. La gente está pagando un dinero realmente para buscar para los 90 yo quiero que si hay periodistas, hay jefes, hay la tele, hay quien o sea que se enteren que se está tirando dinero público de los usuarios solamente para joder a 40 conductores a 90. Y luego se pavonean, para llamarlo así, me da igual que estén aquí los mandos o quien esté, ¿vale? Diciendo es que los 90 se columpiaban, ¿vale? Luego hemos perdido la fanfaradia, empezamos a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 6 y a las 8. ¿Vale? con una ansiedad de los problemas tuyos personales más los que te meten la empresa, o sea, que acabas al psicólogo de cabeza. No hay más, o sea, sencillamente eso es la situación que estamos viviendo y tal como la vivo, pues la transmito a la gente. Y tanto como la transmito, el que quiera por Facebook o por internet me lo puede consultar y se lo explico. O el que nos vemos en Canaria en el autobús también. y compañeras. Me llamo Javier Bermúdez trabajo en el metro de Barcelona. Eh, me llena de cantidad de ilusión ver a tanta gente aquí reunida, compañeros míos también, aunque sean de autobuses, porque para mí esto es un buen signo, una buena salud a nivel de la lucha laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que yo creo que a partir de esta asamblea me da la sensación, tengo tengo presentimiento de que va a haber un punto de inflexión en vuestra lucha, en la lucha de la gente de autobuses, contra esa dirección que hace más de 12 meses que os está puteando a todos vosotros y a todos los compañeros que están intentando negociar. Esa misma gente que os está puteando, la dirección de TMB son los que nos están puteando a nosotros, a los de Metro. Son los mismos. Y yo lo único que quiero desear aquí es máxima unidad entre todos los trabajadores, sean del sindicato que sean, cerrar puertas, cerrar filas y meter un puñetazo en la mesa a toda esta pandilla de cabrones que se están burlando. Gracias. Salud. Más palabras, compañeros. estoy en el sindicato de la COS y por suerte o por desgracia me tocó hacer de delegado de representante sindical por el sindicato COS en las negociaciones de la mesa de negociación del convenio y bueno, pues allí vi algo que todos nosotros tendríamos que pasar, a ver que es como la empresa que quiere diálogo, no sé qué, he leído unas declaraciones del representante del ayuntamiento que dice que ellos llevan negociando con los trabajadores que nosotros nos levantamos y nos vamos. Y claro, tú estás en una mesa de negociación que nunca has hecho y empiezas a ver cosas en las que te quedas así como diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Ves profesionales de la dirección que vienen con unos power points? <risa> hacer pasar por el, por, el, por el ojo de la aguja una serie de cosas que las traen que supongo que las harán empresas externas, claro porque yo no creo que ningún directivo de los que habían en esa mesa sean capaces de hacer una cosa así y te quieren hacer vender una serie de cosas que tú sin saber negociar dices, esto no puede ser yo lo que estoy leyendo no me lo puedo creer no es de eso a los 20 minutos de haber empezado la reunión de negociación bueno pues nada pues vamos a... ¿dónde vamos? claro, es que no estás ni en una cochera ni en, un, ni en una en, en, en, en una sala de la empresa estás en un polideportivo en el polígono gubernal supongo que será... Por aquello de un lugar mmm, pacífico, ¿no? Ni, ni para ti ni para mí, en un lugar entre medias. Y vas al polígono no deportivo, en el polígono guarnal, y ahí te reúnes con ellos. Bueno, pues son, son las nueve y media, todavía hemos subido. Hemos hecho 20 minutos de reunión y nos tiramos dos horas de receso. ¿Entiendes? ¿Por qué muchos sindicalistas Yo que llevo 21 años aquí en la empresa Tienen ese pedazo de barriga que tienen <risa> Y bueno Te vas a tomar un café con leche Y y vuelves y los ves allí la dirección y los sindicatos de clase y sí, supongo que es como un mal chiste ¿sabes? Y, y los ves allí ellos negociando están negociando pero fuera parte de la reunión oficial y luego cuando vienen pues tú escuchas a la dirección que dice, pa pa, pa, pa, pa, Y tú escuchas a los sindicatos de clase y dicen, pa, pa, pa, pa, pa. Coño, si dicen lo mismo. Uno que lo diga el de un GT o que lo diga el de comisiones, porque el del sí no habló. Eh, pero dicen lo mismo, o sea que cuando están reunidos ahí aparte, se ponen de acuerdo en lo que van a decir en la reunión. Y eso lo he visto yo, no que me lo diga esto, me lo diga aquel. Bueno, vuelves. Comienzas la empresa te suelta otra vez que ellos están explicándote todo lo máximo que te pueden dar que te están dando el oro y el moro y es un 0% de aumento salarial lo que te ofrecen. y tú dices y puta tío qué pedazo de convenio están, están estamos negociando un 0% de subida salarial ahora eso sí vamos a tener una, una empresa de asistencia sanitaria vamos a tener vales de transporte público y vamos a tener vales de guardería para los que tengamos hijos y a cambio de eso ¿qué? el concepto de antigüedad luego te pones a leer el preacuerdo y te ves algo como el tema de las retiradas de carne de conducir pues que le da pie a que la empresa te diga a tomar por culo por aquí de una excedencia eso es lo que da pie formación dual tanto que están con la formación dual yo también que vengan chavales de la formación profesional y que sepan lo que es un motor de autobús que es tan grande o más que el SEAT que les dan para aprender mecánica yo lo entiendo pero que lo hagan con, con escuelas públicas y no con escuelas privadas donde van a saber de dónde sale el convenio con las escuelas privadas que quieren hacer traer a los chavales a aprender mecánica. A... porque Eso es una ley y tienen que hacer una serie de créditos, con los de la universidad, pues tienen que venir esos chicos a hacer una serie de créditos para poder tener la titulación de mecánico, para poder luego acceder a su plaza oficial en una oposición en TV. Pues dice TV, dice el pedazo. Bueno, pues, te vuelven a hacer otra reunión, al otro jueves. Pero hubo una, que no se sabe por qué, pues no nos llegó la, la convocatoria por parte de la dirección. Pues voy a irme a un autobús y un compañero me dice ¿Pero qué hace aquí que no estás en, en la reunión del convenio? Y yo, ¿qué reunión? hoy no, me parece que no había. Pues que así, que ellos me han mandado un WhatsApp que sí, que hay reunión. Pues que me pongo a mirar, y no sabemos por qué pues pudo ser fallo nuestro o fallo de ellos la cosa que casualmente ese día desaparecieron y acabaron a altas horas de la madrugada en las oficinas de, de, de Zona Franca ¿no? y y allí se ve que al día siguiente es cuando nos presentaron el, el preacuerdo y yo, no sé claro yo ya no estoy de delegado porque nosotros yo estar contaminado que es lo que tendría que hacer la dirección toda esta gente después del referéndum que le hemos dicho que no queremos ese preacuerdo y que sigan negociando lo mismo que yo por estar contaminado en la mesa de negociación y ya no soy delegado Está mi compañero Fabi, de, de, que él ya no está contaminado de lo anterior, la dirección de la empresa lo que tendría que hacer es poner gente no contaminada anteriormente y vernos las caras de tú o tú gente limpia. Lo mismo para todos los sindicatos, gente limpia, que no venga con si mi prima, si mi hermana, si mi mujer o, o, o lo que sea, que la han colocado aquí o la han colocado aquí y queremos esto que no le deba nada a la empresa, gente que vaya con la camisa abierta y que se parta la cara, porque ellos no saben y sí lo saben qué es lo que es la plantilla durmiente en TV, lo saben. Y así como las elecciones sindicales, la plantilla durmiente votó a estos traidores eh, que no tienen otra palabra, porque no queríamos conflictividad ahora nos lo pagan así pero ellos como despierten a la plantilla durmiente de TV saben a lo que se enfrentan y este ayuntamiento que hay ahora que es nuevo que lo deberían de saber porque seguramente muchos de los que están ahí en ese ayuntamiento estaban en las manifestaciones con nosotros cuando hacían oposición tendrían que saber quiénes somos ...lo tendrían que saber... ...las a haz la tu propuesta de movilización por favor... ...porque hay más gente que ...no, yo no estoy propuesta de movilización... ...no soy... No, ...no, no, no, no, sé... ...yo lo que quisiera es... ...que se las cosas como se tienen que arreglar... ...en una mesa... ...uno da y otro recibe... ...y yo doy y ellos reciben... ...y tiene que haber un feedback... ...y las propuestas tienen que ser comunes... ...yo no me sirve de nada hacer una propuesta... ...cuando la otra parte no, no hay feedback y no recibe lo que hay es unidireccional la, la, la empresa suelta su, sus propuestas y como están acostumbrados a gente que se las firma pues, pues no, saben, no saben encajar el golpe ayer para, para, para finalizar ya ayer viendo la película de Rocky Balboa el hijo rebotado le empieza a dar la, la, la brasa al padre el rocky le dice si sabes lo que vales lucha por lo que te mereces la propuesta de movilización que yo creo que es la más efectiva y contundente y la hago desde aquí desde abajo porque yo soy uno más como los demás los delegados y los miembros del comité de huelga de COS nos descontaremos la pasta equivalente al paro como hacemos siempre y lo demostraremos publicándolo en la web a toda aquel que quiera también le puedo enseñar las nóminas de todos los paros y todas las huelgas que he secundado y se las puedo pasar por la cara bueno, eh, al lío, propuesta de, movi de movilización, propuesta de movilización contundente y explico por qué creo que es la mejor. ¿Vale? Eh, yo voy a proponer paros de dos horas, tres horas por turno, eh, en hora punta de mañana y de tarde, coincidiendo con las horas puntas, durante todo el Mobile Congress, durante toda la feria del Mobile Congress. Es un poco distinta la propuesta que hay en la mesa... ...y explico rápidamente el qué. ...nosotros tenemos convenio propio... ...¿vale? Metro irán o no irán a la huelga... ...desconvocarán o no llegarán o no... ...los de convenio provincial lo mismo... ...pero bueno, ya sabemos lo que hay... ...nosotros tenemos nuestro propio convenio... ...y tenemos que mirar por nosotros... ...es independientemente de lo que hagan los demás... ...por eso... Repito, mi propuesta y que se, coja en la, que se recoja en la mesa y se ponga a votación, dos horas por turno en horario de mañana coincidiendo con las horas puntas durante todo el Mobile Congress. Nuestra famosa vaga low cost, que no le pusimos el nombre nosotros, se lo pusieron los medios de comunicación. días. Primero felicitar a todo el mundo que está aquí, que me alegra la vista a ver los compañeros. Todos los que estáis aquí, me da igual vuestra afiliación, si no estáis afiliados, sois mis compañeros y os saludaría 20 veces. Alguna veces saludo a algún come mierdas y luego le estoy saludando y hago, ¡hostia puta hijo de puta! Pero bueno, se va escapado. Y a veces. Tardo en reaccionar porque miro los ojos e intento en qué lado está y cuando ya se me le saludo. Cada vez soy más crítico. Me gustaría recordaros que el dinero que uno invierte en una huelga es el dinero mejor invertido que puede hacer en la vida. El mejor. Pero no porque lo diga yo. Es que hay un estudio económico que dice que una empresa que realiza un acierto de paros cada dos o tres años, su nivel... De, de económico, su nivel, sus condiciones laborales son mucho más altas de las que no lo hacen. Y han hecho un estudio, y es que es la hostia, o sea, es que puedes hacer un fondo de inversión de huelgas. Es lo que sale más rentable. Toda la persona que tenga dudas en hacer una huelga por el tema económico, que no tenga dudas, sale a cuenta, sale a cuenta. Si eres... No hay que hacer huelgas para ganar dinero, pero sí a poner a la gente a su sitio. Toda la dirección que tenemos de empresa. Son los mierdas, son unos mierdas, son los mierdas y he pegado ser suave. Nos cuentan cuentos. Tienen. Eh, como, son las los caimanes, Son los hijos de puta que cobran dinero. Nos cuentan a nosotros cuentos. A la gente. No puede ser. Esto hay que acabarlo. Huelga y a saco. Y sale la cuenta, no te quedes dudas. Mi propuesta. Parece que se agrede yo quiero la huelga low cost eh, sale muy bien pero yo no la haría en la igual ahora no caigo también la en la móvil esta de los teléfonos yo no la haría en, la, en los teléfonos yo creo que para cor, correr una Ironman una baratón tienes que estar preparado creo que no estamos preparados para hacer una huelga en, en el ya se, nos la desactivaría ya tocarían las teclas no tenemos capacidad de hacerla es mi opinión, la gente dirá si sí o si no yo haría la low cost Explicamos bien a la ciudadanía que no queremos perjudicar a la imagen de Barcelona, que somos realmente los buenos. No solamente somos los buenos, queremos que sepan que somos los buenos y ellos son los malos los que no negocian. Yo no lo haría, haría exactamente lo que ha dicho el compañero, pero no en, no en la mobile. Y os vuelvo a repetir que me encanta veros y que sois lo mejor. Pero pintura, mañana nos han llamado. Eso a es debido a lo que está pasando aquí hoy. Mañana tienen que ir aquí con una postura de fuerza. Por lo tanto, hay que dotarles de esa postura de fuerza para que nos representen aquí mañana con autoridad. De todas formas, algunos por ahí han tachado de que yo soy un Yo es verdad, yo soy un poquito purámica. Y cuando Javier ha soltado lo de todo el Congreso, me he acojonado Así de claro. Yo creo que lo más conveniente, supuesto, el metro, digamos lo que digamos, nos caigan como nos caigan, ahí están, y ellos van el 23, no, el 22 y el 24. Nosotros lo mejor que podríamos hacer tácticamente es una huelga a los dos de tres horas, el 23 y el 25. Y con este planteamiento a la mesa mañana. Gracias a todos. propuestas, si no vamos a entrar ya a... a votación a votación luego pondremos música y nos vamos ¿eh? Eh, pensaros si que alguien más quiere hablar, vamos bien de tiempo Nico Iberrocal y acabamos y pasamos a votación eh, Hola buenos días a todos, como decía Bella es un verdadero placer, recuerdo que en enero, pero no en enero este pasado, el otro enero anterior, cuando se planteaba lo de la negociación del convenio y tal, hablando con Mercader, eh, decía yo, Ya, si en este convenio salimos con las asambleas de trabajo de rearmadas, pues ya hemos ganado algo. Y yo veo que ahora, a día de hoy, ya hemos ganado dos cosas. Esta asamblea ya es un éxito, ya se puede decir que esta asamblea es un éxito. La de Ostafrán fue medianamente bien, pero esta es una asamblea que ya va bien, de verdad. Entonces ya tenemos los trabajadores en nuestra arma, que es el poder de juntarnos nosotros y decidir por nosotros mismos. Que no decida nadie por nosotros. Nos juntamos y decidimos, porque todos tenemos los mismos problemas. Y otra cosa que hemos ganado, a día de hoy, es que el presidente ya no está tan unido como estaba antes. Ayer estaba hablando con un generoso cargo de comisiones y digo, con la hoja que habéis sacado vendréis a la asamblea como comisiones. No, me dijo que no lo sabían, que tenían que decidirlo. Digo, bueno, pues es bueno que vengáis. Es eh, bueno que me quedéis en la asamblea y expongáis vosotros pues, pues la forma de ver. De momento plantean ahora, tanto comisiones como el sí una nueva plataforma eh, de negociación en la que UGT no está emitida, en la que UGT dice que el comité de empresa no convoca huelgas, la hoja de UGT es una hoja rompe, rompe huelgas, basándose en lo que ellos se basan siempre. ¿no? Hay un órgano que es el comité de empresa, que legalmente es el que representa a todos los trabajadores, y como hay ese órgano... Vosotros, incluido yo también, y los que están aquí, no valemos para nada. Ya hay un órgano. ¿Para qué nos vamos a juntar? Eso es la, la, lo que defiende UGT. Pero lo que no te dice UGT es que desde que se formó el nuevo comité de empresa, las últimas elecciones sindicales, el comité de empresa se ha reunido dos putas veces. O sea, es un órgano que no funciona. Y es un órgano que no va a funcionar. Y que yo solo he recordado, funcionando en el momento de o dos días, con las elecciones parciales que conseguimos dos delegados, uno, uno el TUP y otro CGT, y en el momento en que el compañero Ortiz se salió de, del SIC y pudimos formar una mayoría. Ese es el único momento que yo he visto funcionar el comité de empresa, así que la excusa del comité de empresa no nos sirve de nada. Somos nosotros los que trabajamos y somos nosotros los que decidimos, y somos nosotros los que tenemos que juntarnos para decidir. Por todo eso ya tenemos dos cosas avanzadas. Pero no hay que perder un poco la perspectiva, que creo que Mellado lo ha explicado bastante bien. Eh, el, comisiones y el CITAR están a un lado, UGT está un poco distanciada, pero va a llegar un momento que UGT va a tener que retomar posiciones hasta ahí. Y van a volver a formar la, la mayoría. Y la empresa se va a esforzar, porque esa mayoría a la empresa le va muy bien. Le va de, es, le es barata. Contrato hijas y hermanas y me sale barato, si es que es de cajón regalo horas sindicales y sale barato sale más barato pagarle ahí a, a 15 o 20 personas que no pagar a los 4.000 trabajadores entonces bueno tenemos esa cualidad ganadas pero mmm, pensar que digamos los sindicales eh, asamblearios estamos en minoría, o sea que en cualquier momento nos pueden pedir otro referéndum o no, o pueden firmar o pactos de eficacia limitada ante esto nosotros tenemos que condicionar y tenemos que condicionar y siempre tenemos que ir creciendo, o sea, no podemos tirar muy fuerte para venirnos abajo, hay que ir de poco a más, yo si entonces yo creo que la propuesta del, del Mobile Congress de alternar los dos días si no está haciendo metro, con paros parciales o los tres turnos, es bastante buena y sobre todo habría que darle un mandato al, al comité de huelga para a partir del siguiente mes ver lo que se hace según se hagan las reuniones porque ahí tenemos dos opciones, o o volvemos a convocar vueltas locos o hacemos una asamblea grande como esta para decidir los siguientes pasos. Pues nada más, muchas gracias por estar aquí y seguir juntos así vamos bien.